A ver, vemos acá el letrero claro, claro. de la alameda de la, de la integración, que luce todavía ahí, han removido un espacio, han sacado el gras que está en perfecto estado, están removiendo, ahí vemos obreros trabajando. No, no, no nos sorprendería que... Veo sí, trabajando. Total, simplemente quitar y poner lo que estaba Pero lo más grave, señores, lo más grave. Atentado contra la es esto, mireme. Han roto las flores. Han roto las flores. Han sacado. Han las, las han arrancado las plantas, perdón, los peraños. Las han arrancado para una supuesta remodelación del parque de la reserva. Este es un crimen contra la la ecología miren al fondo se ve el letrero que puso Susana viarán vamos a fijarnos si dentro de poco va a seguir el, el... Días vinimos Hace hasta días pasamos por acá por la media de Integración Muestra pues, el, la, el, la de integración. Y el Parque de la Reserva y, y en este precioso lugar había una placa que había inaugurado claro. Susana viarán y ha sido retirada por la actual administración había una placa de la inauguración de la alameda de la integración que se, se hizo en enero del año pasado ante año pasado y, y el retirado. alcalde supuestamente la ha retirado nada, la ha retirado por simplemente poner flores y remodelar el parque